Hola, soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas. Hoy voy a hablar sobre aprender a soltar. Los seres humanos estamos diseñados para desear. Desear es necesario para satisfacer nuestras necesidades. El deseo estimula nuestro ánimo, nos lleva a la acción, a conseguir lo que queremos. Sin embargo, a veces nos aferramos a lo que deseamos. Nos aferramos a circunstancias a personas, a objetos, a sentimientos, a comportamientos. Tanto que a veces pensamos que son indispensables para nuestra vida y no lo son. Al contrario, se convierten en una carga pesada. Por eso es importante que aprendas a soltar. ¿Qué es soltar? Soltar es dar salido a lo que está detenido, preso. ¿Por qué es importante soltar? Es importante soltar para dejar de vivir en la expectativa, para dejar el sufrimiento y para volver a comenzar. ¿Qué es recomendable soltar? Es recomendable soltar el deseo por poseer, la necesidad de tener la razón, el apetito por los halagos, los sentimientos que nos esclavizan, el sentirse indispensable. En fin, hay muchas cosas que si soltamos, aligeramos nuestro equipaje. Coge un lápiz y un papel y responde estas preguntas. ¿Qué necesito soltar? ¿Qué gano si lo suelto? ¿Qué pierdo al hacerlo? ¿Qué me está impidiendo soltar? ¿Qué pasos puedo hacer para empezar a soltar? Te recomiendo que empieces por lo que sea más fácil para ti. Por ejemplo, esas revistas que acumulas y que nunca lees. A medida que empieces a soltar, te darás cuenta que cada vez es más fácil. Si te gusta este vídeo, compártelo. Si crees que le sirve a alguien, envíaselo. Me despido por hoy. Soy Carolina Vera y quiero que construyas la vida que deseas.